Un programa fundamental que es la mejora de los deportistas que tienen ya un cierto nivel. En estos programas participan en torno a 1.600 deportistas, el 40% de ellos son mujeres. ¿vale? Curiosamente en el programa de tecnificación hay más mujeres que hombres y nos apoyamos los apoyamos a través de las federaciones deportivas. ...que presentan eh, sus proyectos deportivos... ...y juntamente con nuestro apoyo... ...tanto a nivel económico como de infraestructura... ...instalaciones deportivas... ...y el apoyo a la asistencia del CEIN... ...pues desarrollan unos programas que entendemos... ...que son unos programas muy interesantes... ...para elevar el nivel de los deportistas de nuestra comunidad... ...son unos programas de rendimiento deportivo... ...en los que hay tres tipos de programas... ...que son el programa de tenificación, ...el programa de selecciones y el programa de perfeccionamiento... ...entre los tres programas... ...contemplamos 38 eh, grupos... 6 eh, de tecnificación, 10 de selecciones y 22 de perfeccionamiento. Entonces desde el Instituto tenemos una apuesta clara por apoyar estos programas, puesto que van dedicados a la mejora de lo que es el rendimiento deportivo, la mejora del nivel de los atletas y eh, la mejora también, por supuesto, de los técnicos y técnicas que trabajan en ellos. Que es el complemento ya más dirigido a deportistas de cierto nivel. ¿no? Con carácter general, el, los programas de perfeccionamiento y tecnificación van dirigidos al deporte individual, aunque también es verdad que tenemos alguna excepción de deporte colectivo, eh, principalmente en baloncesto y en balonmano, porque los, las edades con las que trabajamos en, en estas modalidades no tienen participación en selecciones a nivel de Campeonato de España, y además porque tenemos estructuraciones a modelo deportivas, y el, los programas de selecciones van dirigidas más a lo que es, digamos, ...el trabajo en equipo en conjunto, lo que es la, la técnica individual... ...pero sobre todo la táctica, el trabajo conjunto. La diferencia entre técnica y perfilamiento, aparte de las edades... ...que en la tecnificación están, digamos, de categoría absoluta... ...es el nivel deportivo, eh, hemos establecido recientemente... ...un programa que le llamamos de perfilamiento para que aquellos deportistas... ...que no tienen el nivel, la catalogación de alto rendimiento... ...de alto nivel, pues puedan participar en un programa... ...de un, digamos, un nivel, no inferior, pero un nivel de menos exigente... ...para que puedan eh, progresar eh, deportivamente... Eh, ...en función de sus cualidades deportivas. Desde el Instituto para mí es fundamental este programa... ...este programa eh, hay que incrementarlo... ...quizás tengamos una dificultad importante... ...es en la saturación de las instalaciones... ...hay que hacer un planteamiento general... ...el gobierno tiene que hacer un planteamiento general que tiene que dar cabida a todos nuestros deportistas que cada vez están haciendo más deporte y necesitan unas instalaciones más adecuadas y correctas. ¿no?